Y se comió para toda la bandota, mijo, ¿sí o qué? Vamos a bailarlo, vamos a gozarlo Para todo mi barrio, para toda la banda Y vamos con las cariñosas, Tropicali no es Juana la cubana, ni una colombiana, llegó la mexicana con más flow, mi pana le gusta el tequila y guama, que le dicen llamada, para que baile de noche y día, toda la semana Baila este ritmo, que la pura sabrosura, mueve de negra, que estruzcan de la pura Porque bailando, tú eres reina donde quiera, con esa magia, con que mueves tus caderas Si hace la zapa, que se la mi hijo de barrio muñeco. Cuida oh, como Guana la cubana. Como dice Pat, es este muy bien sabroso. Sabes que se baila en la madrugada. Habla como Juana, la cubana. Yo quiero seguir tomando, pistiando como si no hubiera mañana. Cuida como Guana la cubana. Tomando y bailando toda la semana con todos mis papas, ya no quiero drama. Cuida como Juana, la cubana. Que saquen cerveza, que saquen tequila, habla la tu amiga, formal en la fila, no me quiere arriba, me quiere la fama, el único que quiere es llevarme a su cama miches carnal, o unos azulitos bien bellacosos. Vámonos a Tepis, mijo. Puro flow mensa, arre con la que barre. Háganle una rueda, Juana, porque ahí empezó a bailar. Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar. Ritmo que la pura sabrosura, mueve peta negra que esto sí es candela pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. con esa magia con que mueve tu cadera. Carácter, mami, ahora sí la se producción, eh. Carajo con el ajo, venga, se pase relajo. mira como Juana la Cubana. La morra se escapa y regresa hasta las 6 de la mañana. El bella que hoy fundea toda la semana. Vistiendo y quemando 420 en la madrugada. Como buena, la cubana. Fumando, rolando. Yo lo voy pasando con los comis. Sabes que vengo mareado de las noches con ella. Yo lo voy tomando. Prendemos un gallo y nos vamos y bailando. Y así lo hacemos en Night Production. Y me lo turro. El remo y el sabor. Tropicali. Ya. Hey hey hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, Cámara mi gente, ya se solo, Ay, Ay, ay, No me sienta muy artista,